Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos guardar eh, las referencias que eh, nos interesan eh, desde, y que hemos guardado desde una búsqueda en eh, Dialnet. Vamos a empezar por realizar nuestra búsqueda, eh, escribimos los conceptos y eh, una vez que, en este caso, vamos a buscar documentos, le damos al botón de Buscar. Vale, nos recupera 33 y vamos, por ejemplo, a seleccionar, eh, a filtrar solamente los artículos de revista. ¿Sí? Nos ha encontrado 12 documentos y ahora lo que hacemos es seleccionar. Vamos seleccionando uno a uno. Vale, ya los hemos seleccionado y ahora tenemos que darle al botón que pone Selección. Una vez que nos muestra nuestros 12 documentos, ya nos da la, o nos muestra la opción Enviar, Exportar. En este caso, el formato que, el formato que tenemos que seleccionar es eh, Formato RIS. Pinchamos y eh, automáticamente nos genera un, un fichero con esa referencia. Le damos a guardar y eh, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a Node. En este caso ya tengo mi cuenta de Node autentificada. Eh, y bueno, antes de ver el proceso, llamar la atención con eh, esta nueva pestaña que, que no, es una opción que se llama Connect, que permite a conectar crear un perfil y conectar investigadores de todo el mundo. Bueno, siguiendo con nuestro tema, ahora vamos a eh, la opción eh, collect y eh, pinchamos o hacemos clic en Importar referencias. Ahora lo que vamos a hacer es, eh, con el botón Examinar, Buscamos nuestro fichero generado, que como sabemos se llama dialnet.ris, este que está aquí, y le decimos abrir. En eh, las opciones de importación, eh, puesto que no está la base de datos de dialnet en el listado, tenemos que utilizar el formato red -red RIS que aparece aquí. Y eh, vamos a guardarlo en, en un nuevo grupo. Cuando ya hemos hecho estos tres pasos, decimos importar. Vamos a poner el, el nombre de la carpeta o grupo. Le decimos aceptar. Y. Como vemos, nos muestra eh, el mensaje de confirmación de que el proceso ha sido correcto. Nos dice que 12 referencias fueron importadas a la carpeta o grupo Agricultura Ecológica. Si pinchamos aquí, vemos que tenemos nuestros 12 documentos y eh, lo interesante además es que podemos ir a eh, la página de Dialnet donde está el registro y, por ejemplo, en este caso podemos acceder al texto completo. Bueno, esto es todo. Espero que os resulte interesante este tutorial y un cordial saludo.